Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos en la review de mi addon, el lock addon Esta vez nos encontramos en la actualización número 2 eh, de la beta Porque todavía no está funcionando de la manera en la que quiero que funcione el complemento Así que pues prácticamente esta pequeña actualización nos trae eh, la rotación o la manera de poner las puertas en otra ubicación Lo cual nos va a servir bastante ya que en la anterior actualización solo se podían poner hacia el lado del norte que vendría siendo hacia allá Donde estoy golpeando Ahora pues podemos ponerlas en la dirección cualquiera prácticamente Tuve que hacer bastante trabajo pero lo logré en menos del tiempo esperado Así que espero que les guste bastante Recordarles también que si no estás suscrito te agradecería bastante que te suscribieras Ya que el 86% de las personas que ven mis videos no están suscritas Así que eso me apoyaría bastante Y si dejaras un buen like igualmente Así que, sin más, estos son los saludos del día de hoy y comenzamos. Bueno chicos, ya nos encontramos aquí. Eh, lo primero que tienen que saber es que el remover ya fue <ríe> fue removido de de esta de addon ya que no lo vamos a necesitar en su en su en supuesto ten, vamos es una mecánica ahora un poco distinta así que si quieres saber bien cómo funciona el lado te pido que te quedes hasta el final del video para que no tengas ninguna queja y no me estén reclamando así que vamos a empezar primero que nada por el crafteo, si es que no si es que recién llegan porque a lo mejor no han visto la actualización número uno y son las llaves las llaves ahora sí tienen una utilidad y se craftean de la de la siguiente manera eso es este mismo crafteo, no intentan ponerlo aquí y la pepita acá ni Aquí y acá, tiene que ser desde el centro Hasta arriba, y ahorita voy a probar Que como ven pues aquí ya tengo Una visita de crafteo preparada Y sería en el medio y arriba Una pepita, así nos daría la llave Si nosotros como les digo, intentan poner Acá no les va a funcionar, es de esta manera Y bueno pues ya tenemos aquí Lo que vendría siendo la llave, la ponemos por acá El candado también es importante Se me olvidó ponerlo aquí, pero Se craftea de la siguiente manera, igual que la llave Solo que, que en vez de oro, sería con hierro Vamos a coger por aquí un poco de hierro y unas pepitas Vamos a abrir la mesa de crafteo Ponemos en el centro y encima la pepita Y nos daría el lock Una vez que nosotros tenemos esto Voy a dejar guardando por aquí un poco de basura eh, Vamos a pasar por el crafteo de las puertas Que es bastante sencillo Lo único que tenemos que hacer es coger una puerta normal Una puerta cualquiera Y ponerla en, en la mesa de crafteo eh, Yo ahorita voy a coger una puertita por aquí y lo único que tienen que hacer es ponerla en el centro y les va a dar la DUR Creo que en esta actualización, si es que no si está funcionando bien, sería ponerlo aquí también sí si la ponemos en el inventario también funciona y nos daría la puerta eh, Para hacer la puerta número 2, que vendría siendo la puerta que puede rotar hacia las otras direcciones Tendríamos que poner la puerta, la puerta custom, en el inventario o en la mesa de crafteo y nos daría la DUR 2 Esta DUR 2 lo que hace pues obviamente es hacer la rotación el, esta es la puerta número 1, que es esta de aquí, que como ven solo se puede poner hacia el norte y hacia, y hacia el sur. Pero esta puerta número 2 podemos ponerla hacia ese, hacia ese lado. Así que pues ya está prácticamente la rotación por si querían prácticamente eso. Eh, ¿Cómo funcionan las puertas? Pues es muy fácil. Eh, lo único que tienen que hacer es, una vez que ponen la puerta... Tienen que darle con el candado eh, clic derecho, si están en computadora, si están en Android, solo le dan un toque. Y cuando ustedes le dan el toque, pues va, va a cambiar a esta puerta y se va a generar una entidad. La entidad se encuentra en esta parte de aquí abajo, desde el candadito hasta aquí abajo. Y pues ustedes con simplemente darle al botón que dice domar o darle clic derecho, se les va, se les va a domar y ahora la puerta es totalmente suya. Para abrirla vamos a utilizar las llaves. Como ven, eh, ahora no hay que golpearla. Si la golpean, la puerta va a desaparecer. Como ven, desaparece. Así que les recomiendo que no lo hagan. Ahora la puerta, como les digo, funciona de otra manera. Así que ponemos, la domamos y con la llave le vamos a dar clic derecho o simplemente mantener presionada la pantalla en Android. Y como ven, pues ya se abre y para cerrarla vamos a utilizar el candado en la puerta. Y ya, esto sería prácticamente el funcionamiento. Igualmente de... Igualmente aquí en las puertas de. En las puertas normales vamos a abrir, a cerrarlas, a domarlas y a abrirlas. Y ya podemos pasar eh, como una puerta normal, ¿verdad? Ahora, otra cosa importantísima que casi se me olvida decir es que si ustedes ponen, por ejemplo, una puerta y ven que no es la que ustedes quieren porque obviamente no van a saber cuál es el norte ni cuál es el sur, pues prácticamente ya la pueden romper. Y ahorita me voy a poner en supervivencia para que vean que esta puerta, la puerta que no tiene este candado porque esta silla es indestructible, no se puede romper. Pero si apenas pusieron esta puerta, que es la normalita, pueden romperla con la mano y les va a dar la puerta otra vez para que la ubiquen. Así que prácticamente es una manera de recuperarlas si es que aún no han llegado más lejos. Así que pues eso sería otro datito por si querían, eh, para que lo sepan más que nada. Eh, vamos a pasar por eh, este lado de acá. Que vendría siendo la resistencia de las puertas Ya que las puertas eh, no, son indestructibles No se pueden romper ni tampoco explotar Si nosotros ahorita vamos por acá El lugar está un poco destrozado porque ya estuve probando Y ponemos una TNT porque pues una persona cualquiera puede romper las puertas Pero no, eh, vamos a ponerla y nos vamos a alejar un poco Y como ven pues la, las puertas son indestructibles No se van a romper Pero si ustedes no tienen estas puertas aún Sino que las tienen así ah, De esta manera pues yo les recomiendo bastante que eh, las cambien rápidamente Esperen me pongo esto por acá Porque estas puertas así en su estado normal Si sí pueden ser, eh, si sí las pueden explotar Por ejemplo yo va a poner una TNT Y como ven pues explota y las rompe Así que tienen que domarlas rápidamente para que no pase ninguno de estos problemas Ahora sí, eh, eso sería todo Vamos a pasar por la despedida bueno, espero que les haya gustado bastante el complemento, esta solo es una pequeña actualización, en otras actualizaciones en la que se va a venir voy a agregar un nuevo cofre, un cofre que puede tener un candadito y el cual solo tú vas a poder abrir, así que si te interesa y eres nuevo te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna de las actualizaciones, posiblemente mañana. Eh, de la hora que estés viendo el video al otro día o en ese mismo día, puede que ya esté subido el complemento a la página de MCPDL, ya que he hablado con, con una compañera, la cual tiene un estudio de, de addons, la cual me hizo el favor de subir el, el complemento a MCPDL, así que más que nada es eso. Ahora sí, nos vemos en un próximo video y recuerda suscribirte. ¡Chao, chao!